Noche se perdió el contacto con el repetidor de Visgrave. Quedó muerto a las 26 horas. Respondí con soldados de choque que han sido declarados desaparecidos en acción. Y ahora nos toca a nosotros. La oficina de inteligencia naval cree que el despliegue de un equipo Spartan es un despilfarro. No estoy de acuerdo. Comandante. Ese es el nuevo número 6. Kat, ¿leíste su expediente? Solo lo que no estaba tapado con tinta negra ¿Alguien ha reclamado la autoría? La ONI piensa que podría ser insurgencia local Hace cinco meses hicieron algo parecido en Harmony Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos Luego robaron dos cargueros de un dique seco Eso no puede pasar aquí Rich es demasiado importante Quiero ese repetidor en pie, Noble 1 Señor, considere lo hecho Bien, nos veremos al otro lado Cambio fuera Teniente. Comandante, señor. Soy Carter, líder del equipo Noble. Esse es Scott, Noble 2, Emily, Jorge, 4 y 5. Vienes conmigo, Noble 6. No voy a mentirte, teniente. No esperes que el equipo te reciba con los brazos abiertos. Yo me conformo con tener de nuevo a Noble a pleno rendimiento. Una cosa, he visto tu expediente, hasta lo que la ONI quería ocultar. Me alegro de contar con tus habilidades. Pero somos un equipo... Dejemos todo eso del lobo solitario. Bien. Entendido, señor. Bienvenido a Rich. Atención, equipo Noble. Estamos ante una estación de repetidores caída a 50 kilómetros de Weisgrad. Vamos a conocer a quién lo hizo y luego Kat volverá a ponerla en marcha. Llévele hasta sus entrañas, comandante. Señor, ¿por qué carguan los rebeldes a los Ridge del resto de las colonias? Quizá puedes preguntarles, Jorge. Comandante, hemos perdido contacto con el CG. ¿Canales de emergencia? Buscando. Nada. No sé qué nos bloquea. Ya oyeron, zona muerta confirmada. El mando no nos acompañará en este viaje. Qué solo me siento. que intenten derribarte, así que mantén la distancia. Sí, señor. Concentrémonos. Vigilen sus sectores. Ahí está la estación de comunicaciones. Detecto un faro de emergencia. Podrían ser los soldados desaparecidos. Vayamos a ver. Déjanos en el peñasco. mantén la vista fija en el cielo. Señor. Vamos, seis. Bien, Equipo Noble. Dispersense. Cuidado al aproximarse. estructura punto 34 desde aquí parece despejada el faro de emergencia parece estar justo al sur comandante estamos cerca recibido estén atentos la baliza. ¿Alguna identificación? Negativo, pero es militar. ¿Y dónde están los soldados? ¿Por qué no hay residuos de explosivos? Noble 3, ¿hay residuos explosivos en la zona? Mm, negativo, señor. ¿Plasma, quizá? No puede ser. En ¿no? Hay sangre en el suelo. Mucha. Muy bien, Noble. Parece que aquí no hay nada. Continuemos. Hay humo en la siguiente estructura. Rodea por el oeste y examínala. Equipo Noble tiene permiso para atacar, pero sean selectivos. No queremos llamar demasiado la atención. 6, entra a la casa. No hagas oído. Yo te sigo. Líder Noble, veo patrones térmicos en la estructura de adelante. ¡Mi Nemtzina! rodillas! ¡Ya! No son rebeldes, son granjeros. Fíjese en ellos. Pregúntales qué hacen aquí. ¿Mi Crestek Hit? Esconderse, señora. Take Nab Ayer, asum si Atacaron a los vecinos anoche, oyó gritos, disparos, cesaron al amanecer. Dice que algo mató a su hijo en el campo. ¿Algo? El comandante, insisto en que detecto patrones térmicos en la estructura justo al este de su posición. Recibido, llévenlos dentro. Equipo Noble, de prisa. Bajas militares, dos de los soldados desaparecidos. Parece que fueron interrogados. Es una carnicería. Atentos a los rastradores de movimiento. ¿Qué demonios fue eso? Jun, ¿ves algo? Negativo. Sin rastro térmico. Fuera de su estructura Noble 2, avanza hacia el oeste Van a flanquearnos ¡Carajo! ¡Covenant! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Sportan! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ay, Van hacia el sótano Baja al nivel inferior ¡Líder Novo! ¡Naves de descenso enemigas! Despejado. ¡Aquí Falcon! ¡Voy en camino! A Jola. Ve a la estación de repetidores Jefe, detecto más actividad al este Recibido John, vamos para allá Seis, todo adelante Y yo los distraeremos desde tierra. Nos reuniremos con ustedes en la estación. Noble 3. Solicito transporte aéreo. A trabajar, Noble. Lléveme a donde necesito ir. ¡Están listos! ¡Muy bien! No ¿Lo han hecho? Jefe, tenemos una señal de emergencia Mayday tres charlie 6. ¿Me recibe alguien? Hemos sido atacados por fuerzas del Covenant. El Covenant está en Rich, repito, el Covenant está en Rich. Los soldados. Vámonos, seis. Hay que encontrar el origen de la señal de emergencia. No quiero faltarle al respeto, pero no hay cosas más importantes que buscar que a descarriados. Nosotros no abandonamos a nadie. Si ves a esos soldados, avísame. Líder Novo, están atacando a posibles fuerzas aliadas al noreste de su posición. Cambio. Noble 3, localizamos al pelotón de soldados. Evacuación inmediata en mi posición. Recibido, comandante. Llamaré al Falcon Charlie Noss. Hay que defender ese punto de evacuación. ¡Eso es, Noble! Líder Noble, tengo contacto visual con naves de descenso Covenant. Transporte de evacuación. Maté la distancia. Defiende la posición. Despeja una zona de aterrizaje. Spartan. Cabo Travis, señor. Charlie 3. Es el Covenant. Lo sabemos, Cabo. Vamos a sacarlos de aquí. Cuidado. Se acerca una nave de descenso enemiga. Acto directo. Sí, sí. sí. Le próximo transporte de tropos enemigos. Despejado Todo despejado Despejado Zona de aterrizaje Despejada Adelante con la evacuación Afirmativo Transporte en camino 2. Informa. Estamos en la estación. La puerta está cerrada. Han soldado el mecanismo. ¿Puedes abrirla? Activaré la antorcha y la cortaré. Tardaré un poco. Bien. Vamos hacia su posición. Todo despejado. en el patio. La zona está bastante animada. Aterriza, piloto. Seis, se acabó el descanso. Ya corté la mitad de la puerta. Contacto. informar. ¿Qué pasa, Seis? No veo nada. Noble 6, activa la visión nocturna. Sala de control. Cuidado. Noble 6, registra el cuerpo. ¿Y el resto de tu unidad? Nos separamos. No creo que ellos... Por radio sonaba mal. Bien, cabo. Tranquilo. Te conseguiremos un cirujano de campo. Mierda. Daño por plasma. Encontré algo. Me lo llevo, Seis No es cosa tuya. Por aquí hay una viva. Vamos. Fuera. ¡Ay, John No vamos a hacerte daño. ¡Yo Jorge, la tengo. Quédate quieta. No Meg, eat cambio. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! Acaba de pasar un tango, permiso para perseguirlo Negativo, quédate en la entrada Dos, ocúpate de ella Cinco y seis, dejen libre la salida Come uh -huh. Закрылся. Noble 5. Blancos neutralizados. Kat necesita que reinicies una conexión. Hazlo y vuelve aquí. ¿Cuánto falta? Esa es la pregunta del millón. Si la pregunta es cuándo volverá a estar activa la estación... Dos semanas, como mínimo. Es daño por plasma. Los componentes principales están fritos. Dos minutos es demasiado. Por eso estoy conectando por tierra para conseguir línea directa con el coronel Holland. Me tapa la luz, comandante. Averigua qué sabe. ¿Cómo te llamas? ¿Vives por aquí? A Nebem Jorge. Sara Sara Shephatarun Sotnev. Tu acento me suena. ¿Sopron? Tengeri. ¿Amigo tuyo? Padre. Shainalom. Lo siento. ¿Por qué lo harías? El grandote a veces olvida lo que es. Acaba de perder a su padre. Necesita tratamiento psiquiátrico. No es la única. Cállense los dos. Ayúdala a levantarse. El cuerpo se queda. Gracias, señor. Señal. Es irregular, pero funciona. Me gusta. Mejor no hay que tocar nada, para no cortocircuitar este sitio. Lo recibo. ¿Cuál es su situación? Cambio. Coronel, aquí Noble 1. No hay rebeldes. El Covenant está en Rich. ¿Recibido? Repita, Noble 1. ¿Ha dicho Covenant? Afirmativo. Es el plan de invierno. Que Dios nos ayude.